Sale con los flow, como quiero. Todos dicen que también es de pasillo. No me jodan, saben que yo gane más de un millón. Mm. Mami, no para mí no paro de coca, bro. Estoy manejando la carretera. Hey, la vida es muy fea. Dream. Sigo pensando en ella. Ah, me acordé que muy perraje. Yeah. Las sirenas siempre suenan. Uy, uy, uy, uy, mamito la guerra. Bla, bla, bla. Suena, bla, bla, la, jaja Ya yeah. me saqué un tema. Ando todo roto. Voy poco a poco haciendo lo que quiero. Y algo lo anoto. todo la rima la de tono. Y relajando sentado en mi trono. Day, mire esa racheta, anda muy tranquila. Sabes que tiene buen culo y buena. Ay, what the facas me respetan. Sabes que si no, suena las cometas. Bla, bla, bla. Ese ratatá, no ponen un peso a la hora de girar. Yo mientras tanto sonando reinado, sabiendo que soy el más fresco de la ciudad. No me digan que no, saben que después de todo, mami, yo lo quemo. Estoy fumando todo el veneno. No me digan que no freno. Hago lo que quiero como un fucking plato, jodido que parece que salió del infierno. Ta, ta, ta. No diré tu nombre, ratatá. Pero muy poco. Miedo antequeda, puedo seguir aquí montado en el ring listo para ser el Tengo cara exquisita el poder también ama de A veces se me van las silbas pero no puedo de nunca. A veces hablan de más y le pego cachitos en la nuca. Hey, ellos están esperando que yo me reproduzca y a mí no me importa nada las views que tus canciones produzcan. Voy más allá de eso, tengo el flow en los huesos Ella me pide un beso, le dije eso, Estoy fumando queso, mami yo voy muy lento A veces me pongo violento, ella me paga que está lento Estoy manejando la carretera, Haciendo lo que quiero y el gol lo anoto dog. la rima, la de tono Estoy relajando, sentado en mi trono yeah. Tengo mi empresa y eso le pesa Y eso le pesa, fuck the shit Saco no shit, fumo la mierda Fumo la fresa, aunque me ofrezca yeah. No le pienso decir que sí Si lo mío lo pagué y lo tengo en la mesa Yo no consumo nada, yo fumo Yo no nací para traper, vende humo Como diría yo, al en feca yo lo asundo no diré tu nombre, ratata, pero muy poco hombre, eh, critica la uña pintada ja, tu comentario es y anticuada Voy a seguir aquí montando en el ring y esto pasa el viking da. Tengo cara X, el poder también ama de en Easy, easy, como si cortés Lo dijo fácil ah, Le tengo mandándome fotos en el Nacho Los dedos pegados al tactil